Hola, hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Now, espero que estén muy bien. Feliz día martes. Eh, en lo que comienzan a conectarse, voy a hacer una pequeña introducción para que sepan de qué se trata este video que vamos a hacer ahora. Eh, la noticia del año, ¿verdad? Aquí, en, por lo menos en Georgia, en el condado de Gwyneth en particular, sabemos que es todo lo relacionado con esta niña, Susana Morales. Esta jovencita de 16 años que tristemente ha enlutado a nuestra comunidad eh, sabemos que hace más de seis meses ella se extravió, salió de su casa y nunca más se supo de ella y pues hasta no fue hasta hace unos pocos días, una semana exactamente, que su cuerpo, sus restos fueron encontrados en una carretera transitada de aquí del estado de Georgia y bueno, ya que comenzaron a conectarse, eh, les comento que estoy aquí en el departamento de policía del condado de Winnet, justamente esta es la agencia que ha estado a cargo de investigar este caso desde el momento de la desaparición hasta que se convirtió de una desaparición o de un caso de, de que había huido de su casa, como se manejó al principio, hasta un, uh, una investigación de homicidio, que es lo que la policía justamente está investigando ahora mismo. Eh, bueno, para eso tengo acá conmigo a uno de los portavoces del condado de Buinette. Ella es la oficial Valle, ella habla español, nos va a responder algunas preguntas. Eh, ayer, ayer que publicamos la historia, surgieron muchas dudas, las personas... Eh, exigen respuestas y para eso estamos aquí. Lastimosamente no toda la comunidad tiene acceso a, a preguntarle este tipo de cosas a la policía, pero nosotros los de la prensa somos los encargados de traerles sus cuestionamientos a las autoridades. Ahora que ya tenemos un buen grupo de personas conectadas, le presento a la oficial Valle. Vamos a ver. ¿Qué tal, Muy buenos días, oficial Valle? Ah, buenos días. Como usted sabe, ¿verdad? La noticia que más ha impactado a nuestra gente en los últimos días es relacionada con la niña Susana Morales. Esta jovencita que tristemente no eh, desapareció y todos esperábamos un desenlace distinto, todos esperábamos que el resultado fuera diferente, que su, ma su madre, sus padres pudieran reencontrarse con ella y pues terminar felices y contentos lastimosamente no fue así. Hay una mala noticia relacionada con esto y pues bueno, ayer se anunció por la tarde que ustedes como parte de las investigaciones habían arrestado a un sujeto que lastimosamente no era un delincuente como uno esperaba, no cualquiera esperaba que detrás de, este, de esta situación estuvieran criminales convictos, violador, cualquier persona eh, perversa de nuestra comunidad, pero no, resultó ser un agente del orden y, y, y la ley. Ya no es más policía porque ayer mismo eh, su agencia lo despidió. Eso anunció ayer en su página de Facebook la policía de Doraville. Ya no es más, ya no va a ser tratado con ningún tipo de privilegio ni nada de eso porque el tipo ya no, no porta ni la placa ni el uniforme más. Pero, Oficial Valle, ¿cómo fue que ustedes eh, como departamento dieron con este individuo y cómo fue que llegaron a arrestarlo? Sí, durante la investigación... Um de Susana y encontrar su cuerpo, desafortunadamente, la investigación um, nos dio información y suficiente caso para poder arrestar a Miles Bryant. Okay. Este individuo eh, está acusado básicamente de encubrir un, un, un tipo de asesinato, de ocultar una muerte. Eso es un delito grave en el estado de Georgia. ¿En qué consiste? Así, uh, si eso es un delito grave, um, ocultar la muerte, o el cuerpo de otra persona um, en el estado de Georgia. Okay. Y este individuo, ¿desde hace cuánto tiempo, según la investigación que ustedes tienen, ¿desde hace cuánto tiempo él sabía de esta situación por la cual ha sido arrestado? Uh, la investigación todavía está uh, comenzando uh, con el caso y... Uh, de Susana y conectarlo con Maos, está en los principios y tratamos de agarrar más información para ver uh, todos los detalles. Estoy casi seguro que eh, muy pronto vamos a tener nuevos arrestos, es, es lógico, es evidente, porque si ya la policía... Eh, ...está actuando de esta manera tan rápido porque en menos de una semana ha habido tantas noticias relacionadas con este caso... ...es, es lógico que también en los próximos días eh, muy posiblemente tengamos eh, nuevas detenciones... ...lo cual es lo que espera ayer, la, la, ayer estuve en el funeral de la niña y la mamá entre lágrimas gritaba que ella exigía justicia... ...primero la justicia divina y segundo la justicia terrenal, la justicia divina nos llega a todos tarde o temprano... ...pero la terrenal de esas se encargan ustedes como autoridades, ¿qué están haciendo ustedes para asegurarse de que haya justicia?... Al departamento de Gwinnett, la policía, estamos tratando de agarrar toda la información y asegurarnos que todo um, lo que tengamos uh, traiga justicia para Susana y um, cualquier persona que tenga algo que ver con su muerte. Okay, este individuo que ustedes ya arrestaron eh, está preso en la cárcel del condado de Gwinnett, aquí a, a muy cerca de donde nos encontramos, sin derecho a fianza. ¿Cuál es el próximo paso para él? Um, el próximo paso para él uh, va a ser con la corte y ese es um, otro paso para ellos, pero para nosotros vamos a seguir la investigación hasta que tengamos uh, todas las respuestas que necesitamos. Oficial Valle, no es un secreto, ustedes ya lo escucharon. Eh, mucha gente de nuestra comunidad está molesta, inconforme, enojados. Con el trato que la policía, su agencia, la que usted representa, le dio a este caso, la gente piensa que por ser hispanos fueron ignorados. Eh, muchas muchas de las personas de nuestra comunidad, incluso la misma familia, creen que la policía tardó demasiado en actuar. Eh, ¿Qué piensan ustedes al respecto? Toda la información que recibimos desde el principio, a los detectives han estado trabajando uh, duro, uh, tratando de um, asegurarse de la valición y la información correcta, toda la información que que se trae a la policía referente a una persona perdida se tiene que colaborar y o sea información buena o sea información mala, todo um, se tiene que verificar y eso a veces um, hace tiempo para poder seguir los casos. Pero literalmente en el caso de Susana tardaron seis meses para que la policía liberara el primer comunicado, la primera alerta de su desaparición, tardaron más de seis meses para ofrecer la recompensa de dos mil dólares que se ofreció y eso pues incomodó a nuestra gente, ¿verdad? Eh, ustedes como policía, tú eres una oficial hispana, eh, bilingüe, como policía ustedes realmente le están dando el mismo trato a una comunidad, por ejemplo, blanca, como a una comunidad afroamericana o una comunidad latina, eh, ¿realmente ustedes creen que estamos tratando, siendo tratados de manera eh, igualitaria? Uh, todas las personas, um, regardless de, de quién son, uh, que sean menores o mayores o um, de dónde venga, tratamos todos los casos iguales. Desde el principio de, um, del caso de Susana, los día, el día que las reportaron a... Uh, missing, uh, oficiales de la área fueron en esa noche a uh, puerta a puerta a buscar uh, y verificar información que donde ella pudo haber estado. Uh, siguieron la información y trabajamos juntos con mucha gente para agarrar la información, pero uh, la gente tiene que entender que todo lo que viene se tiene que verificar y a veces se siente que es um, un tiempo largo, pero los oficiales siempre están trabajando. Y hablando de eso, eh, oficial Valle, la semana pasada fue muy triste para nuestra comunidad porque dos menores, básicamente dos menores fueron encontrados eh, muertos, sin, eh, fueron encontrados sin vida en diferentes circunstancias, en casos no relacionados obviamente, pero fueron encontrados sin vida en el condado de Winnet. los dos menores son hispanos, los dos casos los manejan ustedes como policía. Eh, ¿Cuál es la recomendación? Ayer lo dijimos en el live, para la gente que está conectado tenemos más de 200 personas conectadas ayer lo dijimos en el live, la policía no tiene la culpa de que ocurra un asesinato, obviamente porque la policía no es responsable de que haya mentes criminales afuera, pero sí la policía es responsable de asegurarse de que estas personas paguen cuando cometen estos crímenes y justamente estos dos casos en particular eh, y hay otros también, otros menores de edad desaparecidos. ¿Cuál es la, el consejo, la recomendación que le da a los padres en primer lugar y otra a los jóvenes? Porque hay algún tipo de peligro latente que debamos de saber y que tengamos que estar en alerta. Um, a todos los padres, o a todas las familiares um, y a todos les queremos decir que si algún momento usted tiene un familiar o alguien se ha querido que está para desaparecido o algo de esos modos que lo reporte, no más sepan, no no esperar horas ni, ni tratar de uh, encontrar la información ellos mismos, pero no más sepan que un ser querido está um, desaparecido o perdido o algo le pasó, que por favor lo reporte y que nos den la información, toda la información que tenga que sea válida, porque eso nos ayuda a comenzar el proceso más temprano. Vamos avanzando con esta entrevista, pero hay todavía un par de preguntas y nuestra audiencia está poniendo mensajes. Oficial Valle, los protocolos de la policía de Gwinnett o del estado de Georgia dicen que... No se puede empezar a buscar una persona inmediatamente de un reporte, sino que hay que dar cierto tiempo. ¿Eso es normal? ¿Es parte de, la, de, de las pesquisas, de las investigaciones? ¿O eso podría ser cambiado? Porque estoy casi seguro, y la familia también está seguro de Susana, que si los primeros 20, 24, 48 horas se hubieran puesto todo el enfoque para ella, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto o a lo mejor pues su cuerpo hubiera sido encontrado con más tiempo. ¿verdad? Eh, ¿eso, ¿Eso parte del protocolo es normal? ¿Así funcionan las leyes aquí? Uh, una persona se puede recordar a perdida a cualquier tiempo, pero dependiendo de las circunstancias o de la persona o uh, cosas médicas o la información que la policía reciba, uh, depende de qué uh, modo se mueve la investigación. Sí, en el caso de Susana, desde un principio no encontraron evidencia de que había sido secuestrada, raptada, supieron o dijeron por lo menos que ella había salido por su propio gusto de su casa, etcétera. Eso a lo mejor, eh, de alguna manera, pues, eh, afectó a que no se manejara el caso de una con una extrema urgencia. Tristemente, ¿verdad? Tenemos este resultado, pero eh, el hecho de que haya un policía, o ahora ex policía de por medio, esto ha generado muchísimas dudas en nuestra gente, eh, la buena noticia es que a ustedes no les importó que fuera un compañero, un colega, y lo arrestaron, lo cual es bueno, porque obviamente hubiera sido diferente si la policía sabe que hay un policía involucrado y no lo arrestan porque es compañero, ¿verdad? Pero por lo menos hubo un arresto y eso es bueno. Pero de todas maneras no deja de manchar la reputación de los de las policías, no deja de manchar la reputación de ustedes como representantes de la ley y el orden, porque lo que la, nuestra gente espera es confiar al 100% en ustedes, pero de repente aparece un delincuente entre ustedes. ¿Qué piensan al respecto? Uh, correctamente, um, nosotros no lo clasificamos a él como compañero, um, un compañero de law enforcement no hace esas cosas, pero como en todo en la vida hay gente buena y mala y Gwinnett County Police está aquí para agarrar justicia, um, no importa quién sea. Y bueno, evidentemente así como ustedes piensan, también piensa la policía de Doraville porque no tardó absolutamente nada en despedir a este individuo para que sea procesado y juzgado conforme la ley manda, y sin ningún tipo de privilegios y tampoco acceso a nada. Obviamente, eh, el, el, el exoficial arrestado ya no va a tener acceso a toda la, la información privada clasificada que la policía tiene acceso, y eso es bueno, ¿no? Sería increíble que todavía tuviera él libertades como, como un agente de la ley y el orden. Pero, oficial Valle, ¿cuál es la recomendación que le da a nuestra comunidad si tienen esa desconfianza o ese miedo de decir, ya no sabemos cuál policía es bueno, cuál policía es corrupto? Uh, la recomendación a que le damos es que siga creyendo en, en la buena humanidad de todas las personas. En, en todo el mundo hay gente buena y mala, pero uh, hay policías buenos, um, aquí estamos con, no solo la comunidad hispana, pero con toda la gente, y Gunaikan Police va a estar ahí para agarrar justicia en lo que sea. Ya para terminar hablando de justicia, ¿cuál es el mensaje que le manda ayer a la, fam a, que le manda a la familia de Susana que el día de ayer le dieron el último adiós? Eh, a lo mejor tiene algunas palabras para su mamá, para sus hermanos, para los amigos de la niña. Eh, ¿Cuál es el mensaje que me gustaría? Ellos van a ver este video si es que no lo están viendo ya. Y seguramente les gustaría escuchar qué piensa la policía de todo esto. Ah, la policía ha estado con la familia desde el principio, los detectives están en contacto con ellos personalmente, hasta ayer estuvieron hablando con ellos y las familiares saben cómo la policía y cómo los detectives se sienten personalmente. Okay, entonces, sí, en pocas palabras, ustedes están con la familia, se han solidarizado con la familia y se comprometen al 100% en seguir poniendo todos sus esfuerzos y recursos para resolver este crimen. ¿Estoy, estoy en lo correcto? Así es lo correcto desde el principio que um, recibimos este caso y todos los casos, uh, los policías y los detectives uh, trabajan muy fuerte para agarrar todas las respuestas y um, justicia para todos los familiares y para los seres queridos. Um, a veces es difícil porque no se pueden dar muchos detalles para preservar la integración de, de la investigación, pero nosotros estamos aquí para agarrar um, toda la información y presentarla a las cortes. Perfecto. Esta ha, sido la, esta ha sido la entrevista con la Oficial Valle, uno de los portavoces de la policía del condado de Buenet, hablando sobre el caso más sonado de la niña Susana Morales, eh, una de las historias más tristes que nos ha, ha tocado cubrir este año, que una de los, uno de los casos que como periodista siempre cuesta narrar porque todos queremos contar buenas historias y no es lo mismo exponer un arresto por tal cosa que exponer que hubo una, un miembro de nuestra comunidad, sobre todo un menor de edad, que falleció en circunstancias tan trágicas. ¿no? Pero la Oficial Valle ya le escucharon su entrevista, gracias a todos los que han estado conectados, como ella lo dijo, hay mucha información relacionada con este caso, pero no todo se puede liberar lastimosamente, tampoco la, la prensa, hay muchas cosas que, que llega acceso a nosotros, no todo la podemos hacer pública hasta que se dé el momento adecuado, porque lo que, lo que menos uno quiere es afectar la investigación y que haya eh, fuga, o por lo menos los responsables queden impunes, eso es lo que nadie quiere. Así es que en el transcurso de los próximos días, semanas, o esperemos que no meses, pero los próximos días les vamos a estar dando más detalles, más información, nuevos datos y sobre todo, ¿verdad?, Casos relacionados hasta el día que les presentemos, ¿verdad? Dios mediante sea pronto. ¿Quiénes son los que están detrás de este crimen? Y... Eh sin duda alguna, ayer lo decíamos en los vivos que hicimos desde la, la funeraria, que les caiga todo el peso de la ley, que les apliquen todo el rigor de la justicia para que nunca más eh, un menor de edad en nuestra comunidad ni en ninguna otra comunidad realmente vuelva a ser víctima de algo tan grave. Así es que gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live, compartan este video, eh, también les vamos a, ahí en el link que hemos puesto todos los detalles que nos dio ayer la policía, la fotografía del sospechoso, eh, que, como decimos, ¿verdad?, eh, mucha gente lo está tuldando del asesino no está acusado de asesinato el exoficial no es el responsable de la muerte según la policía por lo menos hasta hoy por lo menos hasta hoy no sabemos qué va a pasar los próximos días pero hasta hoy no está acusado de asesinato, de homicidio ni nada por el estilo eh, ni de secuestro ni nada él está acusado de encubrimiento de eh, básicamente ocultar una muerte que es un delito gravísimo experiencia, anécdota, si el día de mañana nosotros nos topamos con algo, sabemos algo, vemos eh, Dios no lo permite un cuerpo, lo que sea, lo, lo que se debe hacer legalmente es hacer un reporte y no mentir a la policía de ninguna manera, ¿verdad? hacer un reporte con los datos que uno completo uno sabe, porque si uno oculta una situación de esa, uno la calla, básicamente se convierte en cómplice, esa es la verdad, así funcionan las cosas. Gracias mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara de Mundo Now, compartan este video, gracias por todo lo que a todos los que han estado comentando y sí, sus preguntas se las haré llegar a la Oficial Valle en los próximos en las próxim horas para que ella nos responda y le haremos una nota de eso. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.